30, izquierda a fondo, larga, no cortes. Y derecha a fondo, se estrecha el túnel. Y derecha a fondo, y cuidado, freno fuerte. Izquierda 2, se estrecha, larga, 30. Cuidado, freno fuerte. Cruce a derecha, se abre, 40. Derecha 4, se cierra. Izquierda 5, larga, baches, 40. Izquierda 2, no cortes, en derecha 5, sobre bache, 40. Izquierda 3 y derecha 2, larga, permanece dentro y 50, sobre bache. Izquierda 3, corta, no cortes, sobre baches, 50, cima. Derecha 3, permanece dentro, larga, no cortes. En izquierda 4, muy larga, se cierra, sobrecresta. Izquierda 5, corta, en derecha 5, se abre, no cortes, bien. Izquierda a fondo, sobre cresta, izquierda 5 y cuidado, izquierda 3, no cortes y derecha 3, se abre 30. Derecha 3, no cortes, 30. Izquierda 5, sobre cresta, 30. Sobre cresta, izquierda 3, se abre 30. Derecha 4, sobre cresta, larga. Izquierda 5, 60. Izquierda 1, muy larga, permanece dentro, en derecha 4, larga, se cierra, 30. Izquierda 4, corta, en derecha a fondo, y derecha 4, en derecha 4. Izquierda a fondo, encima, 50, y derecha 3, 40. Cruce a izquierda, se abre. Y derecha 4, 50. Izquierda 4, en izquierda 3, corta. Y cima, izquierda 5, corta. Freno en derecha 3, 30. Izquierda a fondo, 30. Cuidado, freno, cruce a derecha, no cortes, 100. Derecha a fondo, en izquierda 4, larga, se abre, 70. Izquierda a fondo y derecha 4, 40. Izquierda 5, corta, en derecha 5, no cortes. Izquierda a fondo, se cierra 4, sobre cresta, izquierda 4, 30 derecha 5, 50, sobre cresta, y cuidado, derecha 3, se cierra, no cortes, izquierda 4, en derecha 4, se cierra 2, no cortes, en izquierda 1, se abre, sobre cresta, 20, izquierda 5, en derecha 4, 30, derecha 5, en meta.